Dios le bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo. Soy su hermana Disney Acosta. Estoy aquí una vez más, mis hermanos, para traerle una palabra, mis hermanos. Una palabra de, de, de juicio. Una palabra de juicio. Hermano, no es fácil cuando el Señor no, nos da palabra para anunciarlo a su pueblo. Porque no es fácil. No es fácil, pero tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que agradar a Dios antes que al hombre. Bendito es el nombre de Cristo. Hermano, esta es una advertencia sobre la escasez de alimentos. El Señor nos avisa porque nos ama, porque no quiere que su pueblo pase necesidad. Así le hablaba al pueblo de Israel, que se arrepintiera para que no le vinieran todas estas cosas, pero no querían escuchar, no querían obedecer y... ¿Por qué vienen estas cosas, mis hermanos? Porque mucho pueblo de Dios está con un pie en el mundo y un pie en Cristo. Están, como dice la palabra, eh, están adorando a dioses ajenos y están también adorando a Dios. Están con un pie en el mundo y están con un pie fuera, mis hermanos. Y Dios no comparte su gloria con nadie. El Señor quiere que nos adentremos en Él, que le busquemos en espíritu y en verdad que verdaderamente, mis hermanos, si no hemos arrepentido, que, que entreguemos nuestra vida a Él, que le busquemos, mis hermanos, porque vienen tiempos muy difíciles, mis hermanos, no, todavía no se sabe qué va a acontecer en, lo, en los dos meses que le quedan a este año, prácticamente dos meses, no se sabe lo que va a acontecer a principio de año, como aconteció a principio de este 2020, que empezó lleno de desgracia, este es un año un año muy, ha sido un año muy duro para muchas personas que han perdido a sus familiares, que no, han podido, no se han podido despedir de ellos, muchas personas que han muerto sin arrepentirse, sin Cristo, mis hermanos, por eso todos los días tenemos que buscar la presencia del Señor, arrepentirnos cada día, escuchar la palabra de Dios, si usted no cree, mi hermano llévenlo a la presencia de Dios, ore por cada palabra que usted oye, El Señor, Pablo dice que nosotros, no menospreciemos las profecías, sino que escuchemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Llevemos toda cosa que escuchemos delante del Señor para que el Señor nos confirme si viene de él o no viene de él. Porque también hay muchos espíritus engañadores que se han levantado en este tiempo. Por eso hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, porque escuchan a espíritus engañadores y no lo llevan primero delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, yo le voy a estar leyendo en Ezequiel, capítulo 5, versículo 11. Dice así, le voy a la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no, no perdonará, ni tampoco tendré misericordia. Ese es el capítulo, versículo 11, dice el, el versículo 16: Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Bendito sea el nombre de Cristo, mis hermanos, el Señor por las abominaciones que se están haciendo en el pueblo de Dios, va a castigar. Viene castigo por todas estas aberraciones que se están haciendo en la casa del Señor. Hermano, yo vi un video en YouTube donde era un circo prácticamente, un carrusel con el pastor encima, cantando reggaetón y todas esas cosas, supuestamente para atraer a las almas. Mis hermanos, las almas se atraen ayunando ayunando por ella, pidiéndole al Señor que tenga misericordia y que añada lo que han de ser salvos. Y el Espíritu Santo de Dios, que es quien convence de pecado, Él lo convencerá. Pero nosotros solamente tenemos que darle la palabra, decirle que Cristo viene, que Cristo los ama, que se arrepientan, porque el Señor no quiere la muerte del pecador, sino su arrepentimiento genuino. Amigo, tú que me escuchas en esta hora, el Señor te está llamando con lazos de amor. El Señor quiere que te arrepientas, que vengan humillado y arrepentido a su presencia y el que dice que no tiene pecado el tal es mentiroso y la palabra de dios no está en él bendito dios todos pecamos con el pensamiento con hechos con palabras y tenemos que arrepentirnos cada día tú pueblo de dios también tienes que arrepentirte cada día porque muchas veces fallamos hermanos bendito dios el señor va a quitar el sustento el señor... viene hambre sobre esta tierra viene una gran hambruna Vamos a prepararnos espiritualmente primero, vamos a prepararnos, hermano, por fe hágalo, guarde alimento, guarde agua. El Señor dice que, bendito Dios, que enviará pues sobre vosotros hambre y bestia feroz que te destruyan y pestilencia. Bendito Dios, lo que está sucediendo en este momento es una pestilencia, este virus, fieras salvajes vendrán por falta de comida, saldrán, cuando estábamos en cuarentena, mis hermanos, usted no sé si ve en video, donde las fieras salvajes salían a la calle, ¿eh? salían, mis hermanos, la palabra de Dios está cumpliendo nuestros ojos, las señales avisan que Cristo viene, amigo Cristo viene, hermano Cristo viene, vamos a arrepentirnos, vamos a buscar del Señor, bendito sea el nombre de Cristo, dice también, Ezequiel capítulo 4, bendito Dios, Versículo 16, Ezequiel 4, bendito Dios, versículo 16, nos dice lo siguiente, bendito es el nombre de Cristo, aleluya, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí que quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. En aquel día se lo dijo a Jerusalén, hoy nos los dice a nosotros, al pueblo de Dios, que quebrantará el sustento del pan, mi hermano. Y es por la maldad, por las abominaciones, porque los líderes de las congregaciones están como los sacerdotes de aquel tiempo, están haciendo abominación, están haciendo maldad, están permitiendo que se... Que se, que, que se que el altar del Señor, que el púlpito de Dios, lo cojan como, como un juego, lo cojan como un relajo, perdón, perdón por la expresión, ¿eh? y, y no tienen temor de Dios, y por eso el Señor trae esto sobre su pueblo. Pero el Señor nos está hablando antes para que nos arrepintamos, porque Él no quiere hacer esto, pero la maldad y el pecado ha llegado muy lejos, y el Señor no lo va a pasar por alto, bendito sea el nombre de Cristo. También en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, eh, capítulo 36. Bendito Dios. Mi alma te adora, Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo del 14 al 16. Nos dice lo siguiente. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual Él había santificado en Jerusalén. ¿Ves por qué viene esto, mis hermanos? Porque los líderes, los pa muchos pastores, muchos líderes han contaminado la casa del Señor, haciendo abominaciones, haciendo iniquidad, y el Señor no lo va a pasar por alto, bendito sea el nombre de Cristo. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Poderoso Dios, el Señor tiene misericordia de nosotros, mis hermanos, por eso nos habla, por eso nos envía palabras día a día, para que nos arrepintamos, para que nos volvamos al Señor de todo corazón, para que dejemos de hacer abominaciones, de hacer las cosas que hacen las naciones, de, de practicar las cosas que practica el mundo, bendito Dios. Mas ellos hacían escaño de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esto es lo que va a acontecer. Como el Señor está cansado de mandar mensajeros, de mandar atalaya, a dar su palabra y no escuchan, no hacen caso, por eso subirá la ira de Dios contra su pueblo contra lo que hacen maldad, contra lo que hacen iniquidad, contra lo que conocen la verdad y se han apartado de ella, contra aquellos que oyen la palabra de Dios y no la ponen por obra, bendito Dios, contra esos líderes, esos pastores, esos maestros, que el Señor le está diciendo que se arrepientan y no se arrepienten, pueblo de Dios, es hora de que nos arrepintamos, amigo, ven a Cristo, que el tiempo se acaba, vienen tiempos muy difíciles, muy duros, y el Señor te está llamando al arrepentimiento, el Señor te está llamando porque te ama, te está llamando con lazos de amor, el tiempo se acaba, mis hermanos. No sabemos cuándo va a acontecer esto, pero tenemos que estar preparados espiritualmente, con nuestra lámpara llena de aceite, como la vírgenes Prudente. Sigamos adelante buscando de Cristo, diciéndole a las almas que Cristo le ama y que Cristo viene, porque las señales lo gritan. Cristo está a las puertas. Mis hermanos, yo te dejo con esta palabra: viene gran hambre sobre la tierra. Estemos preparados espiritualmente y físicamente. Guarda todo lo que pueda, enlatado. Alimentos no pereceder, guarda agua, guarda medicamentos, guarda todo lo que pueda y llévalo delante de la presencia del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Tu hermana Disney y será hasta la próxima. Mis hermanos, escuchen también lo que nos dice el Señor en Ezequiel 7, del versículo 7 hasta el 12. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene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 Ha venido, el día ha venido. ¿Cuándo será? No lo sabemos, por eso tenemos que estar preparados. El Señor dice que no tendrá misericordia, porque la misericordia es ahora que Él lo está avisando. La misericordia es ahora que Él te está diciendo que te arrepienta. Cuando llegue aquel día, ya no habrá misericordia, porque ahora que el Señor te está avisando, ahora que el Señor está dando voz de alerta. Vamos a poner la palabra de Dios por obra, para que estos juicios no vengan sobre nosotros ni sobre nuestros familiares. Vamos a escuchar la palabra de Dios y a ponerla por hoy. Vamos a arrepentirnos en el nombre de Jesús. Hermanos, no olviden cuando se suscriban al canal de tocar la campanita para que reciban una notificación cada vez que se suba un video al canal. Y si pueden compartirlo con otras personas, también será de mucha bendición. Bendito es el nombre de Cristo. Que Dios le bendiga mucho.